Muy bien, continuamos acá en de mañana y como ustedes estuvieron observando eh, los ejemplos de cómo realizar el voto automatizado, una necesidad que veníamos planteando en este espacio, el tema de la orientación a los ciudadanos, cómo hacerlo. En este momento nosotros vamos a iniciar con el tema central del espacio y es que el aumento de pasajes en la autopista nordeste podría continuar generando el peaje, de, sí, el sí. peaje podría continuar generando. Paralizaciones como vimos la semana pasada y es que a final de la semana pasada choferes del transporte público de las diferentes rutas que conducen a la provincia Santa Bárbara de Samaná paralizaron el tránsito en reclamo de que se disminuya el costo del peaje que califican desmesuradamente alto. Para un viaje de ida y vuelta a la comunidad turística de las terrenas, el conductor debe de disponer de $2,126, pesos, un monto superior a los $1,063 que se pagaba antes. Estas paralizaciones que se llevaron a cabo el viernes pasado por varias horas no podría ser la última. Pues el presidente de Fenatrano, Juan Ubiérez, advirtió que la paralización de la autopista del Nordeste, o como se conoce, Santo Domingo-Samaná, solo fue un calentamiento, pero que el paro podría extenderse por varios días, eh, por, eh, por varios días en esa vía de mantenerse los altos precios del peaje. Bueno, nosotros como eh, vimos la semana pasada, una cantidad inmensa de, de guaguas, de choferes, movilizándose y cerraron este tramo, esta carretera, por el alto costo y el aumento que ha tenido el pago del peaje. En el peaje de Guaragua lo cerraron. También estuvo esa zona cerrada. Ahora bien, nosotros eh, deberíamos de plantearnos cuestionantes cómo eh, estamos en procesos ya meramente electorales. ¿Responderá el gobierno a la solicitud de disminuir el costo del peaje en estas zonas? Sabemos que es muy difícil que cuando los precios aumentan, eh, disminuirlos esc escasamente se da. Ahora bien, si sí, de ser, como dice Juan Ubiere, si sí sabemos que aunque si bien es cierto que el transporte o los choferes han perdido fuerza en el país, aún tienen la capacidad o la posibilidad de paralizar una zona y casi el país completo. Y ante esto, entiendo que debe de manejarse con cierto eh, cuidado este tema por los procesos en que nos encontramos, muchachos. Bueno, uh -huh. yo diría que no tiene que ver tanto por los procesos. ¿Por qué? Porque se le ha faltado el, el respeto a la nación dominicana con esta autovía del nordeste. Primero fue el presidente. que dijo, desde el gobierno? Primero fue el presidente que dijo que se iba a revisar este contrato. Lo hizo en las terrenas, lo dijo. Luego fue el ministro en, este, eh, en aquel momento de Obras Públicas, que ahora es candidato. Dijo también que se iba a revisar el contrato y ambas promesas simplemente quedaron en el olvido. Esta autovía del Nordeste es una estafa, es una corrupción más de las tantas corrupciones que se han dado en estos gobiernos. Una estafa vil, una vía de apenas 100 kilómetros con un contrato de construcción, que se le hizo varias adendas y que uh -huh. llegó casi a 200 millones de dólares su construcción y luego estipular en el contrato el peaje sombra sí. que todos, eh, todos los años nosotros como ciudadanos de nuestros impuestos hay que disponer de más de 2 mil millones de pesos todos los años ...para el peaje sombra... ...el peaje sombra no es más... ...que la cantidad de vehículos que deja de pasar por esta vía... ...para ser supuestamente rentable... Eh, este, ...este convenio, este contrato... ...si pasan por ahí 10.000 vehículos... ...y el convenio contempla... ...el contrato contempla 20.000 vehículos... ...bueno, pues tenemos que pagar como nación... ...nosotros, a ese peaje sombra... ...10.000 vehículos... ...este asunto de aumento de los precios... ...que se da todos los años viene precisamente para aumentar el peaje de sombra porque ahí ellos tienen todos sus asuntos asegurados, y qué ha pasado en estos años, bueno, que con el peaje de sombra, que se ha pagado los impuestos de los dominicanos con eso, se ha pagado totalmente el costo de la obra, totalmente aparte de lo que eh, de lo que el gobierno erogó y es un contrato a 30 años, entonces vamos a pagar esta vía más de cinco veces su valor real. Y así es que nos están estafando, así es que nos están estafando con esta corrupción. Y ese contrato debe revisarse, debe revisarse. Y tengo información, que hay informaciones serias sobre los que están involucrados y los que se involucraron en ese contrato. Y las empresas que están involucradas En ese contrato Los que están cobrando el peaje sombra Que luego van a salir a la luz Terribles declaraciones, ustedes verán Bueno, con relación a, a esta situación De este peaje En la autopista Que lamentable que el, el gobierno Sabiendo de que se, se ha hecho la denuncia En innumerables ocasiones no, es, no esté haciendo nada Para resolver este problema Ahora bien la demanda es justa. La demanda es justa. Ahora, lo que no podemos permitirle a los choferes que obstruyan el tránsito de esa manera. Bajo ninguna circunstancia. Ellos pueden ir a protestar, ellos pueden ir al palacio, ellos pueden ir a donde ellos quieran, pueden ir a obras públicas. Si quieren se pueden sentar eh, eh, eh, frente al Congreso, donde ellos quieran. Pero obstaculizar el tránsito es una violación a la constitución de la República Dominicana Porque el, el que no está de acuerdo con eso Bueno, que no. prácticamente será nadie Ay. Pero una gente que tenga, por ejemplo, un compromiso en otra ciudad Y que necesite pasar por ahí Pero por Dios, no tiene la culpa No tiene la culpa Entonces tenemos que hacer un llamado a los choferes El país no es de ellos Ustedes tienen derecho a protestar Pero no violándole el derecho que tienen los demás a transitar y eso es importante destacarlo tenemos una llamada sí buenos días buenos días ¿Buena? adelante caballero eh, pacheco sí buen día cómo están ustedes <risa> bien, bien, pa pacheco. pacheco usted estaba como quitado qué le pasó me escucha sí sí eh, le escuchamos sí eh, sobre el tema fíjate bien toda la población está contenta de ese abuso de sí. esta estafa que se cometió contra el pueblo lo no que pagamos de impuestos malo que tenemos vehículos ...y los abogados que también tenemos que pagar bastante este impuesto. Ahora bien, no estoy de acuerdo con el, el argumento del colega Yan Yan... ...porque yo estoy de acuerdo de que el Estado es el que tiene que garantizar los servicios. Claro. Y si lo que se beneficiaron y lo que se están beneficiando, que son la gente del Palacio... ...y del gobierno que salió, en el caso de Lionel, son ...sólo que deben los responsables a solucionar esta situación... El problema es que los intereses lo que hay ahí, que no le permiten ni se atreven a tocarlo. Entonces, de la protesta que sea pacífica, yo también estoy de acuerdo. Con sí, que sí. es. ¿Qué se ha conseguido aquí que no sea con protesta y hasta con violencia? También es verdad. Es un, es un estado estafador lo que hemos tenido todo el tiempo aquí. Es verdad. La gestión de gobierno. Después, todos los partidos que han estado en el poder, lo que han ido es a lucrarse. Entonces, es un abuso de una distancia tan corta. ...tengan los ciudadanos que pasan por ahí, porque yo también he pasado en una ocasión, que pagar algo tan caro... ...y en un país de, en, en, en un país de nosotros... ...debe ser, el presidente debe ser la persona que tenga mayor credibilidad en una nación, y aquí es lo contrario... Sí. ...si el presidente promete algo, no se cumplió, sino que se quite de ahí... ...porque no estamos para estar hablando a. ...ese es el punto de impresión que hay ahora, que hay que resolver... ...Gonzalo también es otro ¿por ...porque bueno, no lo hizo... ¿Y por qué no lo han hecho? Entonces, ¿están prometiendo cosas que saben que no van a hacer? Entonces, tonto es aquel que se dejen para buscar para darle el voto otra vez a ellos, para que ellos sigan. El rico tiene, sí, y el prometido de este país. Mira los 2.500 de, de los buenos soberanos, ¿para qué? Para la campaña. ¿Por qué no había pagado el gobierno hasta ahora? ¿No había pagado los sueldos? Porque no hay dinero. Entonces, no se puede estar engañando tanto a un país. Entonces, la población tiene derecho a protestar. Lo que no tiene derecho es a destruirla, y yo estoy de acuerdo. Sí. Ahora bien, si llega un momento, lo que dice una máxima, que cuando no se puede conseguir nada por la vía pacífica, la violencia se justifica para defender los derechos. Ese es el punto. Muchísimas claro. gracias, profesor. Mira. Sí eh, me sumo, me sumo al comentario que hizo Pacheco, me sumo. Eh, esta situación, vamos a decir, o esta demanda, o esta preocupación, o esta molestia que tiene la gente que transita por esa zona, y muchos dominicanos, eh, no es desde ahora, o sea, no es desde hoy, desde que en principio el, el monto que se le impuso, eh, se entendía que era elevado, y ahora al estar casi duplicado, es mucho peor. Eh, otra de las cosas, y, y las declaraciones que diera el presidente de... De las zonas hoteleras, de todo lo, de la parte, el señor, vamos a, a citarlo por su nombre, Juan Balcari, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná, plantean la preocupación y cómo esto impacta de manera negativa la entrada de turistas a la zona. O sea, una persona que se traslada, por ejemplo, un turista que llega a Santiago, que busca llegar a Samaná, tiene que pagar el transporte, a esto se le suma este alto costo de poder ingresar a, a la provincia. Santa Bárbara de Samaná. Además, todo lo que implica se eleva demasiado y esto hace que el impacto eh, turístico de gente que visite a esta ciudad disminuya, pues la gente se irá a otras zonas o simplemente de alguna forma va quedando aislada porque la gente se planifica para usted salir un fin de semana y cuando usted suma que tiene que pagar solamente por entrar a esa provincia. Dos mil y pico de pesos. Usted dice: eso, No, yo no me voy para allá Eso es una restricción al desarrollo turístico de, de una, Samaná claro, y la Una terrenas. provincia tan claro. hermosa. es una restricción. Eso es una política errada en contra del desarrollo turístico. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices. Yo tengo una familia, yo quiero ir a las terrenas. Oh. Allá yo tengo que pagar eh, servicios. Claro, porque y poco y, y también que, costosos, y también no que se agregue una carretera tan costosa. La más costosa del país. Tú tienes sí. peaje en, en, en la autovía del Coral, pero son razonables. Uh -huh. Tú tienes la circunvalación de Santiago, la circunvalación de Santo Domingo, sí. pero son razonables. Y aún así que en Santo Domingo, Fulvio, un paréntesis, ahí son 100, 200 y 300 pesos y se debían los choferes por sí, no pagarlos. Sí. ¿por aparte, aparte del abuso del alto costo de este peaje, está también el abuso del bendito o maldito peaje Sombra son dos abusos encima del otro sí, miren, sí, sí. a raíz de la llamada no. del en profesor contra Pacheco. de Samaná y de las terrenas es como si hubiera una, una planificación sí, claro. directa turismo, para del... que esa zona no se desarrolle miren, a raíz de la llamada del profesor Pacheco, yo he optado por reconsiderar lo que había dicho y es cierto lo que dice el profesor si, si nos están robando de manera descarada como está pasando ahí, demostrado que está pasando ahí, entonces eh, yo reconsidero, mi, voy a recoger lo que dije ahorita Y bien, entonces muy bien. me sumo con el, con el profesor si, si por la vía pacífica entonces no lo podemos conseguir Entonces vamos a utilizar, vamos a cerrar la zona entera Porque no puede ser que el Estado, que el gobierno se esté haciendo el sordo Con esta situación, tienen que dar una respuesta rápida Y, y es verdad, eh, eh, el profesor me hizo recapacitar tenemos entonces que no dejar a, a los choferes solos, tenemos que sumarnos todos, porque como dice Fulvio, están atentando contra el desarrollo de las terrenas, están atentando contra el desarrollo de Samaná, pero están atentando también con el, con, con el desarrollo del turismo de la República Dominicana, como punto turístico del, de, del mundo. Buena, buenos días. Y para sumarle, estos, esos militares sabiendo que son sus hermanos, están enmascarados como si fueran para ir a, no sabiendo que son su, sus propios hermanos. Bueno, ahí ellos están haciendo una Parte de realidad. su uniforme sí. y demás, que en cuando estaríamos evaluando, eh, esto sería casi eh, lo menos que podríamos nosotros destacar, sino sí. lo elevado, cómo afecta y ¿Qué respuesta buscaría dar el gobierno? Que a eso era que me refería Fulvio cuando decía que hay que manejarlo con cierto cuidado. Es a qué respuesta va a dar el Estado, a qué, qué respuesta va a dar el Ministerio de Turismo, eh, Impuestos Internos, el Danilo Medina, o sea, quien tenga que ver o responder de manera directa a la disminución de estos peajes, ¿cómo lo van a resolver? ¿Cómo le van a decir a los choferes y a la gente? No, vamos a ver, vamos a sopesar, vamos a disminuir. ¿Cuánto está pagando minibús? Eh, buenas Buenos días. Mil pesos, no es. Buen día. Oh, sí, sí, sí. 1.063, mil, dice acá. Buen día. Buen día, buen, día, buen día. buen día, Mira, eso es sobrepasar a los límites de, de, de, lo, es de los... Es una cosa tramos. de locos. Cuando tú paralizas un tránsito en una autopista, Ay, tú te imaginas, imaginas los accidentes que pasan en la autopista y que una gente se esté muriendo en una ambulancia y se muera porque eh, desaprensivo, porque eso es desaprensivo... Eso no se puede aceptar, eso es intolerante totalmente, y el gobierno... Eh, bajo ninguna circunstancia Puede aceptar esa clase de huelga sí, que Lo del tránsito, sí no se puede no se puede Obstaculizar el tránsito Claro que no, cl por eso mismo, esa clase de huelga Que estoy hablando, sí. porque eso es un crimen Totalmente Pero también no, no, no. tenemos que eh, eh, sumarnos A la lucha también, porque nos afecta a todos Hay otra vía, Yerjan Aunque no sí, es claro, claro que hay otra una emergencia eh, pero, pero también tenemos, no podemos dejar Porque a veces nos quejamos De que, ay, le, eh, le robaron al vecino Pero como fue al vecino, está bien porque no fue a mí Ay, le robaron al otro vecino, pero como fue al otro vecino, está bien porque no fue a mí. Ay, pero me robaron a mí, ya, pero ya era demasiado tarde porque no me sumé eh, antes. Te, sí. Tenemos que darle el apoyo a los choferes que son los que están llevando la voz cantante. Y, y a este muchacho, ¿cómo se llama? Eh, que es candidato a diputado, Delvis Santos, Bisanto, eh. Eh, sí. por el dirigente del PRM ahí en la terrena, que ha llevado la voz cantante con relación a este tema. Tenemos que sumarnos, tenemos que apoyarle desde aquí, de San Francisco de Macorís. Y vamos a hacerle entonces el llamado al Falpo mira más o menos cuánto anda el, el sueldo eh, mínimo en República Dominicana, 12 mil pesos, 12, estamos hablando 10, de quince, el mínimo, sí. el, el, el, el que está más, sí. estamos hablando de cinco días de trabajo de un ciudadano de cinco, de... De, de cinco días de sueldo, o sea, por día. Gana 400 pesos por día. Si usted calcula 4 okay, por 5, okay. los 2 mil pesos que usted paga de peaje, serían cinco días que usted tiene que durar trabajando para usted poder pagar un peaje. Uh, en Un sueldo mínimo da para pasar cinco veces. Sí, exacto. Es que es una cosa. Ahí, eso te dice que eso. no hay capacidad económica de un ciudadano que labora y aparte eh, de, eso, de ir no, a ese polo aparte turístico. Aparte de eso, nos quitan a nosotros de impuestos más de ahí dos va. mil millones de pesos por año. Y, bueno, por buenos la misma días. Cosa. Estoy intentando hacer, como, eh, hacer contacto Hello, con Delvis. Buen día. Sí, Carolina Julio y Yeye. Estoy es totalmente de acuerdo con ustedes, ya que si no se lucha, si no fuera por ustedes, que se expresan diariamente en favor del de pueblo dominicano uh -huh. y la sociedad misma, las cosas no, no fueran posibles. Entonces hay que luchar, si no luchamos no conseguimos es nada. Bueno. Gracias. Ay, muchas gracias a usted. Ahí tenemos uno de los peajes que se pagan, uno de ellos. Eh, me parece que el peaje de Guaraguao es. Estoy Vehículos ten... livianos, 236 pesos. Vehículos, es microbuses y minibuses. Eh, amplíenle, por favor, otra vez. Ah, eh, póngase en, en grande. Bajame. Sí, ahí tenemos mi y microbuses, 485, eh, 87. Eh, de dos ejes y autobuses, 634. Camiones de tres ejes y más, 900 pesos. este es el costo de uno de ellos. Pero hay que pasar... Eh, el, el que más cuesta es el peaje que va hacia las terrenas Eso es terrible Cualquiera no quiere ni mirar para allá pero, o sea, ahí te digo, el cálculo te dice que un ciudadano que trabaje, a menos que no sea en grupo o haciendo, o sea, no puede decir, tú que trabajas en una oficina, en un banco, una cosa no, yo quiero ir a las terrenas, quiero ir a Samaná, porque simplemente el pago de ese impuesto ahí o de ese peaje ya te tumba, porque tendrías que buscar una cantidad de dinero eh, demasiado alta. Pero una pregunta, ¿no hay falpo en Samaná? No hay no falpo sé, en las terrenas. No sé, no sé si lo haces como pregunta no, o como. Sí, no, no, yo quiero que alguien me responda para allá de la, en la terrena que nos ve muchísima gente eh, o en Samaná, si es que no hay falpo, si es que no hay dirigencia, además de los choferes, porque el único que yo he visto haciendo esa denuncia en los medios nacionales es Adelvi Santos y ahora los choferes, pero yo no he visto, por ejemplo, al falpo a nivel nacional ni siquiera el de San Francisco de Macorís que, que necesariamente repercute en esa zona defendiendo esta causa. Y entonces no podemos dejar a los choferes, solo es cierto, no podemos permitir tampoco que, que lleguemos a la anarquía, cerrar una calle de la manera en la que ellos lo hicieron es anarquía. Ahora bien, tenemos que sumarnos todo, que el gobierno central sienta que hay un pueblo aquí que defiende sus derechos. Y esos empresarios que están detrás de eso y no dan la cara, y también los políticos que están detrás de eso y no dan la cara, hay que divulgar esos nombres... Eso tiene que salir a la luz pública. El pueblo dominicano es el que está pagando eso. El pueblo dominicano es el que está sufriendo las consecuencias. La región del nordeste también es el que está sufriendo sí. las consecuencias. Y nosotros tenemos derecho a saber todo sobre ese contrato que lo han mantenido todos estos gobiernos ocultos. Vamos a ver, buenos días. Sí, Días. Buenos días. Buen Adelante, día. le escuchamos. Sí, Julio. Es Marino Paulino, Te habla de aquí de Mira, yo quiero denunciar. Aquí, yo estuve viendo anoche en la, en la web, me mandaron un video de la situación que está pasando con el Parque del Este. Sí. Ese parque cogieron o sea, una gran franja de él, casi la mitad. y Se la, se la han facilitado a un, una persona en particular. A Hidalgo, el viernes voy a tratar ese tema. ¿Dónde...? ¿No podemos hablar de eso ahora? Sí, sí, sí. ¿cómo no? No, no, no plantea hablar? tu preocupación. Entonces, hay un ciudadano de nacionalidad española que es el que está dando frente a esa situación, que está denunciando. Uh -huh. Que quieren adjudicar este terreno de forma antojadiza, violentando todos los derechos ambientales, violentando las leyes dominicanas, estando la legislatura que crea ese parque como parque nacional. Que hace el tiempo que, porque los españoles están desde hace años ahí invirtiendo en ese parque, y han invertido millones de pesos de euros. El, el organismo de cooperación europea está ahí. Y ellos dicen que si lo violentan ese trabajo que ellos han hecho ahí, va a haber problema ahora con el organismo de cooperación europea. Eso es una. La otra parte es: Valle Nuevo ellos lo recuperaron, pero ahora lo dividieron en parcelas y lo han sembrado de aguacate a personas particulares, o sea, están haciendo un negocio con eso el Parque Nacional J. Armando Bermúdez, ya hay informaciones de que también se lo van a dividir en parcelas bien eh, Bahía de las Águilas, ustedes lo saben, que ya le están adjudicando eh, concesiones a personas de, de, de inversión turística para también explotar ese ese bien nacional y lo van a explotar particular esa persona que no tiene nada que ver con lo que es la protección del medio ambiente porque son, ellos son van una a, plaga. a destruir esa tuna. distinguido pero usted ¿sí? está partiendo de, de, de especulaciones ¿verdad que sí? Eso no, está... eso no es especulación señor, esas son informaciones de dominio público usted lo, lo, lo son una de... plaga de... son son son son una plaga Wagner. son noticias, es... son noticias públicas son una plaga, están destruyendo el país Y se es lo están repartiendo Igual el... que el Parque Sierra de Bauruco Llenándolo de fincas de aguacate Familiares De la misma persona que hoy nos están gobernando Ay Dios mío Mira, puedes? hay que recordar eh, con este tema eh, Lo que sucedió eh, Hace unos meses Atrás cuando, cuando un tú informe... me dices, Escúchame Carolina, mm -hmm. cuando tú me dices Se van a repartir Está partiendo No, se están repartiendo Cuando la va del parque Armando Bermúdez fue que mencionó a, Así eh, fue la duna se, de Baní Se, de se, se lo, la van a repartir. se la iban a cargar Entonces, toda Si no se no para podemos... el pueblo Se la llevan toda hasta no, el último grano de arena Nada más hay que poner ahí Administraciones sí. moradas para que tú veas Que ni la arena queda bueno Hay que eh, recordar eh, A finales del año pasado Una investigación que reveló todo lo acontecido en lo que tiene que ver con los peajes sombras y las diferentes autopistas y el costo a cómo le sale al gobierno, a cómo le sale al país esas carreteras y la manera en que realizan esos contratos, que es en destrimento de la gente, sin pensar en todos esos millones que le quedan a ellos. O sea, es una cosa que tú dices, pero ¿y para quién es que trabajan o para qué es? O sea, es que no podemos digerir que un Estado, que una gente que te gobierna, que te dirige... Permita que estas cosas sucedan o que peor aún ellos sean quienes de alguna forma movilicen y hagan que esto suceda. Son miles y millones, miles de, de millones de pesos que se van en esto que tiene que ver con el mal manejo y eh, los elevadísimos costos en que salen estas carreteras el pago que tienen que hacerle a estas constructoras que no se realizan eh, las diferentes carreteras del país, lo que tiene que ver con mantenimiento y demás, esto no puede suceder porque el dado está a nosotros que nos los cargan, claro, claro. no es ni Danilo, ni Leonel ni ninguno de los que han estado ahí Oye, que lo van a pagar es que está el desorden administrativo de este país? En esa carretera se paga anualmente más de ocho veces lo que aquí se usa para investigación Más de ocho veces lo que aquí se usa para investigación Se paga de peaje sombra de esa, de sombra de esa carretera Y no son cosas inventadas, son informes, total. son investigaciones que se hacen Compañías como Oxfam que a finales de año Mostró lo que estaba aconteciendo con ese tema en nuestro país Y cuánta, no pasa nada, por eso es lo increíble ¿Tú sabes no cuántas veces se paga de peaje lo que se dedica al Ministerio de la Mujer? Cuatro veces de peaje sombra se paga por esa carretera cuatro veces más que lo que aquí se usa en el Ministerio de la muerte de lo que aquí se da el presupuesto para el Ministerio de la muerte igualmente verdad... para el Ministerio de la Juventud los cuatro veces traidores. más se paga de peaje sombra los, pe... la los verdaderos traidores de la patria oigan bien lo que les voy a decir ahora los verdaderos traidores a, de, a la patria dominicana no son eh, aquellos de la historia, ¿verdad? Eh, ya, Pedro Santana y compañía, que, que lo son. Pero los actuales, no, no, y tampoco son los haitianos que nos están invadiendo, eso es mentira. Los verdaderos traidores a la patria son los políticos que han vendido nuestro país y, y los que masacran al pueblo. Eso es esclavitud. Y los empresarios. Eso es esclavitud, claro. Y los, a los mafiosos, y los mafiosos ¿sí? políticos. A, a, a, a todos esos, es, es, esa sarta de sinvergüenzas. Que utilizan los recursos del Estado para hacerse ricos Y nunca como y ahora ya, habíamos tenido tanto que mafioso el político. favor político Para seguir haciéndose multimillonarios A costa del dinero del pueblo Y a costa de regalar nuestras tierras Los verdaderos traidores somos los dominicanos y, y lo que molesta es que cada año los vemos en los discursos de, En las fechas patrias Enarbolando la labor de Duarte sí, Pero por Dios, no seamos tan descarados Para que vean que el problema de nosotros no, son, no somos haitianos El problema de nosotros somos nosotros Claro, o sea, pues, no, porque es que eso no, no son ellos, porque es que el, el ser humano de por sí busca mejoría, busca lugar un lugar donde es estar mejor. Ahora, los gobiernos o los países deben de poner sus reglas y limitaciones. No se trata de ellos propiamente como personas.